Buenos días. ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? Ojo, que hoy tengo ganas de crescar. El siguiente. La cosa pintada. mogollón de gente nómina Spiderman, ¿cómo vas? Casi he acabado. ¿Y tú? A punto de entrar. Llegaré pronto. Me muero por verle la cara cuando le ponga las esposas. Vale, Yuri, ya está. ¿Qué ocurre? Yuri? Yuri. Sabía que peces carpa María Galilea. ¡Y cierra el espacio aéreo! Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio, lo perdé. Voy a ir a... ¡Adelante! ¡Sí! ¡Llegó el disparando. ¡Cuidado! ¡Eh! Hey, ¿A dónde vas? ¡Allá vamos! ¡Os pues abriré el camino! ¡Seguidme! Sal de aquí, Spider-Man! ¡Ya nos apañamos! Lo siento, colega, pero no tiene pinta de que os las apañéis. spider aquí! fastidiar Gracias por el voto de confianza. Esto debe de ser lo que llaman entorno de trabajo. Venga, aquí son azules. Nadie. ¿Pero de qué está hecho esto? gusta eso, Spiderman? No podrás. ¡Tenedlo en el suelto! Oh. ¿Qué ¡Cubrio, cubrio! He de librarme de eso. Esto me va a ¡Te destrozaré! ¡Qué Creo que ya está ¡Vamos, vamos! ¡Han bloqueado los ascensores! ¡Por las escaleras! Prefiero algo más directo. Spiderman, ¿cómo va? Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active los ascensores. Disparan a nuestros helicópteros. Fisk tiene gente armada en todas las plantas. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Le encontraré y acabaré con esto. Aún no. Hemos interceptado conversaciones. Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. Pues a la sala de servidores. Llamada de Mei. He de contestar. Uh, hola, tía Mei. ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes. ¿Qué tal? Llamada para saber si sigue en pie la cena de mañana. ¡Claro! Oye, tengo que irme. Vale, te quiero. Te quiero. ¡Hay hostiles arriba! Vamos. ¡Spiderman! ¡Aquanto! ¡No lo perdáis de vista! ¡Ah! ¡No eres activadas! ¡Ah! Cogedlo para que no salte Nadie se mete con... ¿De verdad creéis que esto os va a salir bien? ¡Mierda! ¡Esto va hará... a ¡Oh! ¡Muérete ya! ¡Cerra! ¡A por el siguiente! ¿Te de tus decisiones? He de encontrar los servidores antes de que borren las pruebas. Si entro por aquí, destruirán las pruebas. Tengo que buscar la forma de colar. Vamos allá. <tose> Es como tener mi propia entrada. Fisk será un sucio criminal, pero su ventilación está bien limpia. Venga, el jefe quiere que lo borremos todo. No puedo hacer que vaya más rápido. Servicio técnico, he perdido la contraseña. ¡Spiderman! ¡Que no se acerque a la consola! A ver. Atención, eliminación total inminente Y creía que los informáticos de mi curro eran bordes ¡Murrido! He de acceder a la consola antes de que lo borren todo A ver lo buena que es su seguridad ¿Se os olvidó instalar el último parche del kernel? ¿Escondido con los servidores? Qué cobarde, hasta para aquí Dice el tío mientras borra el historial a toda leche. Después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante. Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Qué, te den! ¡Derribad la puerta ahora! ¡Cargaoslo! ¡Destruidlo todo! ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo. Sí, La escoria que tengo bajo control campará a sus anchas y será culpa tuya. Llevamos mucho tiempo así, Fisk. Casi me da pena que se acabe. Un mero aperitivo. Bueno, prepárate para el plato principal. con una vez! <risa> Yuri, una explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Envío a los <risa> artificieros. No dejaré que les interrumpan. ¿Hasta eso, <risa> Creo que ya están todos. ¡Despejado! Chicos, supongo que las bombas son parte del plan de fuga. Parecen atrapados. Vea por ellos. Buscaremos las bombas.